Bueno, amigos, como ya saben, procederé a mandar saludos a los comentarios del video anterior. El primer saludo es para Guadalupe Salazar. Muchas gracias también. Y también este, un saludo desde aquí de México. E igualmente un saludo para Paula Aelis García Gómez G. Gracias por comentar el video. Me gustó que te haya gustado también. También mando saludos para Lai04. Gracias por comentar el video igualmente. Te, te agradece. También saludamos a Sonic Saturn 64. Ah, me gusta tu nombre chavo. Igualmente para Yanni. dos puntitos y una de mayúscula que es una carita feliz, ¿no? Y por último, por llegar temprano, Nan Jun, te ganas un saludo también. Bueno, eso fueron todos y ahora sí comencemos con este capítulo. Capítulo 4: Lamento de los muertos. Con cuidado, Ames. No hay prisa. Tómate tu tiempo. Dime al menos que me dieron una paliza que valió la pena. ¿Capturaste a Infinite o lobby? No te preocupes por eso. Ahora nosotros lo manejaremos. No. Traeré algunas mantas. Orbo de kivo te cuidarán durante los próximos días. Si necesitas algo, pregúntales. ¿Bueno? Gracias chicos, realmente... Haber preocupado a todos. y me engañé usando ilusiones en mí... Para hacerme pensar que eras tú. Ah, desearía que todos dejaran de culpar a Shadow por lo que pasó. No es su culpa. he demasiado estúpida para no saber la diferencia volviendo a ver la diferencia. Ah, era tan obvia. No seas tan dura contigo misma, señorita Rose. Podría haberle pasado a cualquiera. Lo sé, pero Shadow no es mi hermano. No es su trabajo protegerme. Ah, así que debo ser más cuidadosa de Tratando de iniciar una pelea Con él está bien ¿Entendiste? Bien Como sea Quédate aquí Hola, ¿tienes un segundo de sobra? <ríe> Lo siento Pensé que eras alguien más Como sea, si eres un vendedor no estamos interesados Oh no, no lo entiendes, no soy un vendedor Yo trabajo con los policías de la zona Oh, bueno, bien, ¿qué quieres? Estoy buscando un chico llamado Shadow, ¿lo conoces? Oh sí, lo conozco ¿Eh? Espera un segundo, si eres un policía de la zona, entonces ¿por qué no sabes quién es Shadow o nosotros? Bueno, no soy exactamente un policía de la Zona, por así decirlo. Así que no eres policía de la Zona, pero... ¿trabajas con ellos? Entonces, ¿qué eres? Bueno, la versión corta de la historia es que he estado en prisión de Zona durante unos tres años. He tenido un buen comportamiento y tengo las habilidades adecuadas para asumir esta misión, así que aquí estoy. Entonces le pidieron a un convicto que tomara el trabajo? ¿Qué habilidades tienes para asumir esta misión que involucrará a Shadow? Digamos que soy un experto cuando se trata de lo paranormal. Shadow trajo de vuelta algo bastante perverso, o al menos eso es lo que piensan los policías de la zona. Puedo decir si un espíritu es malicioso o no. Es por eso que estoy aquí. Me enviaron para ver si sus sospechas son ciertas, y si lo son, eliminarán la amenaza. Espera un segundo, ya no trajo algo, malvado el trago de vuelta más... Quizás debería tomarlo con calma por ahora, señorita Rose. Amy, ¿dónde guardas tus mantas extras? ¿Esta es la única que pude encontrar? ¿Quién demonios eres tú? Tal vez deberíamos convocar una reunión del equipo para que solo lo expliques por última vez. Así que... Déjame ver si lo entiendo. Eres de una dimensión diferente, pero fuiste encarcelado injustamente porque te puedes convertir en un terrorífico monstruo de fuego. Ahora estás con un buen comportamiento asumiendo un caso para los policías de la zona. Y tu caso implicará encontrar Shadow para verificar que María es realmente María. La cosa del monstruo suena tonto. ¿Me lo puedes mostrar alguna vez? Bueno, es un poco más que una forma de... ¿Monstruo de Fuego Aterrador? En realidad es una historia bastante compleja Todo comenzó cuando me enamoré de una chica que no debía Su prometido me mató, fui revivido por un gato demonio una vez y... ¿Ah? Sí... Puedo convertirme en un monstruo de fuego aterrador Mmm... Esto apesta... Debería estar abajo en la reunión Si Sonic me hubiera puesto aquí podría estar ayudándolos ahora mismo ¿Cuándo Sonic se convierte en un mezquizo de preocupación. Shadow, ¿qué haces No tomaré mucho de tu tiempo. Solo vine a darte algo. Quería disculparme por dejarte atrás en la vieja base de Eggman. Tenía mucha prisa por algo que tenía que hacer y dejé que mi ambición me controlara. Lo que hiciste por mí y María antes, realmente lo apreciamos. Ah, oh, sí, sobre eso, Shadow. No digas nada, solo... Tómalo. Es un regalo de los dos para ti. ¿En realidad me darás algo? ¿De verdad? Uh, supongo que... gracias. ¿Ah? ¿Un, ¿Un collar? Si no te gusta, puedes cambiarlo por otra cosa. María lo eligió, y quería que te lo diera, como agradecimiento por ayudarme a recuperar el disco con sus recuerdos antes aceptar esto, Shadow. Ponterías. Claro que puedes. Te lo pondré. ¿Deberías decirme? ¿No debería que María... Puede que en realidad no sea María? Actúa tan agradable cuando cree que ella es María. Sería egoísta no decir nada. Por supuesto. ¿Quién lo sería? Tengo que decir algo. Shadow, hay algo que debo decirte. ¿Ah? ¿Ah? Vaya plática. Espera, entonces, ¿estabas allí cuando Shadow trajo a María de vuelta? Algo así. Estaba en busca de un chico conocido como Infinity. Tuvimos un encuentro casual con Shadow mientras se realizaba el ritual.